Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y estoy aquí porque yo creo en vos. ¿Vos crees en vos? Hay que expresarse con libertad y por eso estamos aquí en esta serie de videos donde intentaré eh, dejarte pequeñas herramientas o, o cosas que considero que que podés utilizar eh, a tu favor para ser quién sos y hacer tus sueños realidad. Bueno, hablamos de un montón de cosas, lo último que hablamos, para no aburrirte, fue de las agendas, y bueno, sin agenda no existimos, o sea, fui secretaria y soy secretaria toda mi vida eh, asistente, así que sin agendas no, el mundo no gira, esto es, es aplicable a todas las áreas de tu vida, y a los sueños ni te cuento. Es esencial. Así que bueno, dicho esto, te decía que hablamos un montón de cosas de, Bueno, lo último fue de los segmentos eh, de la guía de tareas para alcanzar las metas. Bien, ¿qué pasa cuando empezamos a trabajar con esa guía de tareas para alcanzar las metas, en principio, y nos encontramos con el fracaso? nos encontramos de repente con que algo no salió como pensábamos, con que por ahí le pusimos toda la pila, toda la garra, no sé, eh, ensayamos, lo editamos, lo que fuera, eh, en la actividad que sea, ¿no? Eh, quizás lo voy a hablar con mi lenguaje, eh, de músico, y pero bueno, de artista en realidad, eh, pero tiene que ver trasladarlo a, a tu área, a eso me refiero, ¿no? A tu escenario bien, y de repente no sale como pensamos como teníamos agendado que bueno, hacemos esto y tal, esto ley de Murphy las cosas salen al revés o no salen ¿qué hacemos? pusimos todo nuestro esfuerzo por ahí son meses para alcanzar ¿eh? es esa tarea para tick off tildar que ya está hecha y de repente tenemos que volver hacia atrás en principio lo que te puedo decir es no decaigas, porque eso te va a pasar. <ríe> y a veces es muy bueno que pase. ¿Por qué? Porque cuando volvés hacia atrás y tenés que volver a hacer las cosas, quizás de otra manera, evidentemente, porque si no, no alcanzaste, digamos, no pudiste hacer esa tarea, hay algo que, que rever, hay algo que hacer, tal vez, de manera diferente a como te habías planteado hacerlo, y seguramente vas a aprender algo nuevo. Entonces, lo primero es no existir. Decir, bueno, hagamos de otra forma y tener, digamos, esa compasión para con vos mismo, vos misma, vos misma, ¿eh? ya sabes que hablo para todo eso. Eh, y seguir y reinventar esa tarea de manera tal que la puedas alcanzar. Eso te va a suceder y te lo garantizo. No es que. Vas a planificar todo y todo va a ser perfecto. Tic, tic, tic, tic. No, no. Por A, por B, por C, por D. Por lo que fueran. Va a suceder que... O bien a veces se va a dilatar en el tiempo porque no vas a poder cumplir con la tarea que sigue por determinada cuestión. O mismo vas a tener que hacer de vuelta todo un proceso que quizás te costó mucho. tienes que tener la suficiente eh, humildad para saber que no sos perfecto, que no sos perfecta y que, que hay que hacerlo mejor o que hay que tomarse determinado otro tiempo o que hay que incrementar una inversión lo que sea aplicado a la situación que te compete en ese momento el punto es que, que no desistas, que no digas, uh no, no lo, no lo hago y me salteo, digamos, esta tarea y paso a la siguiente, porque eso va a estar mal hecho. No funciona así. Entonces, eh, en primera instancia hay que tener presente de que el fracaso, bueno, no es malo. Nos enseñaron desde chicos que fracasar es, es algo malo, es algo terrible exitoso, exitosa, exitose eso es la mentira más grande que, que aún hoy sigo escuchando por ahí fracasar es lo mejor que te puede pasar porque de esa forma encontrás nuevas formas de hacer las cosas encontrás visiones distintas y hasta te diría que a veces esos fracasos afinan la sintonía de tu verdadero camino porque hay otra realidad y es que uno quizás decide determinado camino crea en determinado sueño y quizás para vos hay un sueño más grande o que tiene que ver con el desarrollo de otras eh, acciones eh, respecto de vos y respecto de la gente entonces o de la tarea que vayas a desarrollar puntual y, en esa cuestión, no nos damos cuenta que nos limitamos. Partiendo de la base de que la, la educación, bueno, en general, o por lo menos en Latinoamérica, eh, estuvo planteada mucho tiempo con el hecho de, bueno, te dedicas a esto. O sea, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo tonto, pero muy real. <ríe> no sé, si sos arquitecto, no podés ser actor, actriz. Dedicate a ser arquitecto ante ojeras y así va a ser tu vida toda la vida. ¿Qué? ¿O oh, si sos esto no puede ser aquello? De ser un pensamiento limitante que tiene que ver con un montón de cosas eh, que, que traemos en nuestro baje cultural, histórico, económico, social. No es así. O sea, el ser humano es multipotencial podríamos llamarle multitalento tenemos inteligencias múltiples y creo que hay que desarrollar lo que uno anhela si te gusta la arquitectura genial, también te puede encantar actuar o tocar un instrumento o saber dos o tres idiomas genial, hacelo o bailar o cantar escribir libros Dirigir series, películas Eso no implica que no puedas hacer arquitectura Nos llevamos todo al tema profesional Digamos, con una rigidez Increíble Es, Podríamos hacer una analogía con el amor Sí, bueno, me caso con esta persona Y es para toda la vida No es así que querramos, no es así porque somos seres humanos y en la vida afortunadamente existe la posibilidad de tener varios amores entonces eh, nada es de, tan determinante o va a ser así, porque un buen día viene la vida y te dice, hey te cambio el juego y entonces cambia todo entonces, eh, tenemos que saber que hay un montón de opciones. No te quedes, no te duermas creyendo que, digamos, o castigándote porque tal cosa no la pudiste hacer, o, e independientemente también de la edad que tengas. Parece ser que solamente pueden cumplir los sueños personas súper jóvenes y demás. Yo, pasado a los 40, volví a la universidad. Y sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo, porque cada día descubro algo nuevo y entonces el pequeño sueño que tenía a los 20, que era muy pequeño, en lo que yo puedo ver y vivenciar en retrospectiva, ahora es inmenso y tiene que ver con un montón de cosas que nunca jamás me podría haber planteado a los 20 años por el trayecto de vida, por el conocimiento, por un montón de situaciones, también por un montón de sueños que no fueron personales, no solamente profesionales, y que hoy agradezco. Entonces, esa visión que tengo hoy jamás nunca la hubiera podido tener a los 20 años con todas las oportunidades, puertas abiertas y aviones a la espera. Y prefiero elegir la que tengo hoy entonces eh, qué sé yo quizás eh, pensás en destacarte lo que te voy a decir es buenísimo, destacate pero ayuda a que el resto también se destaque porque si tuviste el privilegio de poder hacer destacarte y de brillar así que el resto brille porque esa es una de tus funciones fundamental así que nada Bueno, un fracaso siempre es una oportunidad esto parece un acto fallido no está <risa> juro que no estaba preparado me ahogué bueno es así eh, un fracaso siempre más allá del título fracaso es una gran oportunidad y muchas veces tildamos de fracaso el hecho de no continuar con una carrera terminada que no nos gusta y no nos hace feliz. El hecho de separarnos, divorciarnos de alguien al que ya no amamos o no nos ama y no podemos construir más nada. El hecho de, de mudarnos de país eh, y dejar nuestra tierra, nuestros amigos, nuestras vivencias para ir por algo mejor. El hecho de de empezar de nuevo, sin importar la edad que tengas, sin importar las situaciones. No son fracasos, son oportunidades. Yo creo que, de alguna manera, el universo nos pone a jugar fuerte de esa forma porque si estuviéramos cómodos, no sentiríamos eso como un fracaso y no nos moveríamos. No tendríamos manera de seguir creciendo y de buscar la vuelta y de avanzar y de cambiar las situaciones. Eh, hay muchas personas que, que deciden no innovar en su vida no, no, mejor me quedo acá, acá estoy cómodo, acá no, digamos, nada me va a sorprender. Y siempre, y es respetable también, ¿no? pero siempre me da por pensar que esa situación eh, es como decirle no a estar vivos la no sorpresa la todo gira en serie mecánicamente cuando quizás hay señales hay situaciones que te piden un cambio o sea no no aceptes lo que no te hace feliz y no es pedir mucho es tener dignidad ante el respeto de ser quien sos, así que no, o sea, si no te gusta algo, cámbialo y, y si algo ya cumplió su función, la cambiás. y, y cambiás de situación y te permitís, no sé, el, el cambiar tu profesión, el cambiar, eh, el darte una oportunidad eh, de volver a enamorarte, Viajar a un lugar y estar seis meses estudiando o trabajando, lo que sea, date la oportunidad. A veces eh, cuando decidimos ir por nuestros sueños y, y nuestros objetivos, eh, somos muy duros con nosotras mismas, nosotros mismos, nosotros mismos, mismes. Eh, ya hice un lío bárbaro, pero ya sabes lo que intento decirte. Eh, porque, bueno, justamente el riesgo de, de tomar ese camino de los sueños hace que seamos ultra responsables y, y como a veces esos sueños no son bien recibidos o, o, o las personas van por, por otros caminos diversos, distintos, tus entornos eh, no, no tienen que ver o hasta que lo cambiaste con, con tu esencia. Eh, es muy duro. Tenés una responsabilidad y si me equivoco y todo el mundo me dijo que no iba a poder, que eso era imposible, que era solamente para los. Que tienen una estrella. En realidad lo que no se dan cuenta, lo que no nos damos cuenta, es que todos somos estrellas. Vinimos a poner una y el hecho es, si tenemos el coraje de encenderla o no. Eso te lo dejo a ti, te lo dejo a vos. Y bueno, espero que te haya servido. Eh, recordad que, de verdad, lo único que no vas a lograr es lo que no intentás. Y más allá de ser una frase que aparece en todos los posts y en, y en todos los libros de autoayuda, quizás... Es una realidad. Si no lo intentás, ¿cómo lo vas a saber? La otra cuestión es que eh, está bueno intentar un montón de veces y por ahí si después de millones de veces que lo intentaste, no lo lograste, bueno, al menos te va a quedar la... sentir la paz de que lo intentaste y no sucedió, pero lo intentaste. Hay un montón de personas que ni siquiera lo intentan, ni siquiera piensan en intentarlo. Y eso sí que es muy triste. Así que rompe las reglas e hoy mismo. No esperes a mañana, a tener una situación mejor, porque las situaciones a veces lo que te están pidiendo es que vos decidas para reacomodarse. Así que inténtalo, no tengas dudas al respecto. Te mando un beso enorme. Nos vemos en la próxima.